¿Cómo están chicos y chicas? Hoy estamos en un nuevo video para el canal de esta vez de, de Mr. President eh, Incluso se trata de salvar a Donald Trump al Trump, Presidente de los Estados Unidos Nosotros somos un guardia de seguridad negro Bueno, voy a darle el primer nivel El resto yo le paso Ok, yo le Ajá Ahora que pasó, pasó, vamos a ver, de... Ajá, uh -huh. Vito. Oh, dear. Oh, dear. Uh -huh. Mira eh, como guay, ah. No. Oh, oh, oh. no, le di No, no Bien, vamos a dar el siguiente nivel. <coughs> oh, esta más difícil. Rodeando. No. no. Don no, no. Que me cago en Trump Ahí está oh, oh. Oh. Okay. Casi, <risa> casi, casi, casi, no me no Sí. Sí. Sí. Sí. Oh, sí, sí, sí. por favor. <risa> oh, por favor. Oh, por favor. You know the West Coast is backball, you sucker. A ver, ya. El link en la descripción para que vayan a descargarlo. No Me acuerdo muy bien de este nivel. ¿Cómo es que salí volando? Salí volando al Desquarjing. 3 cuartos de linga. ¡Toma! ¡He ganado! ¡No me ¡No me hago tu por ¡No me hago tu pujín! ¡No me hago tu por Oh yes ¿Qué? ¿Sí? me fui por dinero <risa> Bueno, ¿a quien no le gustaría de unos dólares, cosas pues. Pero el objetivo del presidente <risa> Vale la victoria Oh yeah. Vamos a ver los controles Zap fleet, h hip hop dance OK, ok, ok Vamos a darle retri, a ver No ¿Para qué soy un guardia de seguridad si no dejen que los arman? Digo un guardia de seguridad, no un guardia de la espalda ¿Lo ven? Mi piedra lisa En la vida real tiene que hacerlo caer como si estuviera bailando. Ahí está. Ahí está. <risa> <Dos>. <risa> <risa> es como Esto vale, cuando. Como Digo Como cuando. Como No Como de ¡Ay, Dios! Ya sé qué es esto. ¡Uf! Uh, ¡Me hago verde! Justo a tiempo, papu. Justo a tiempo. Justo a tiempo. What? Ah. What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? para platicar. ay no no no no no no quítese verga lo hice de verde que que que que que no me culpo que los mexicanos entren aquí solo porque tron va a construir un muro maldito Maldita ah, bomba, maldito ah, oh, oh, sí, ah mm, mm, mm. eh, sí, qué carajo vamos vamos vamos vamos ¿Qué carajo ¿Qué este juego es un desverde no vamos a ver inicio. Es un desvergue total. Se supela que tenemos que salvar al presidente y nosotros nos meten adentro de una de una habitación con cortina de, de ladrillo con, un, con una salida y una entrada aquí agachándose. Lo yeah. salvó. Mm, mm. Y no me puedo matar porque este se sí toca el piso. Ya. Ya no hace nada. Oh, oh, oh. No, ese dinero, ese dinero, quien no lo tenía, ching, para te di una vez, guarda de mierda. No, Mi trabajo. Mi trabajo. trabajo. Suelta. Mm. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Este fuerte se descorajinga totalmente. No, oh, sí. mm, mm, mm, mm. o no me lo como guayo, ah, ah, sí, ah, ah. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. 那好了 Este guardia es una mierda, porque le dije R en un principio, Retri <risa> Alfajo de oh. Billete, maldita sea Pocillo. Oh. pero no aterrizas en el fuego de billetes que no es mío vamos, oh, oh, oh, oh. no, no, no, no, no si mal no me acordaste era el último nivel de... Hey digo el capítulo, el último capítulo en el nivel 2 si no me equivoco después sigue el nivel 3 que es en la frontera de México el muro, no sé pero deja de escarajinarte. vamos que ya gritó la señora y cuando grita la señora hay que salvar a todos. ¡Ah! A la jeta de Trump. Monstruo. Sí, lo no sabía. A ver. Donald Trump se busca vivo o muerto. Recompensa, recompensa, recompensa. Cien no, un millón de pesos. Vaya, con razón tiene tantos enemigos. Ay Dios, vienen unos tacos. ¿Pero dónde los mexicanos hacen tacos tan grandes? Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta, ¿dónde hacen tacos tan grandes? Estoy fallando, coño. Ya, ya que vas a ver que iba, iba a caer uno ahí. Tú oh, no... No... Viene un taquito. No... Pero cómo se va a morir con un taquito un taquito se come. No se desperdicia ahí en el piso para matar a alguien. Vamos. Pero cómo la mató. A veces me. A veces me este juego me estresa. Y solo lo llevo jugando desde ya. Ah, de Ahí dice The Bullhead Shield. In the wild. Bull the wild. Construyen el muro. Pero acá, ¿cómo? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Este juego ya me estresó. Ya me estresó. Ya no lo soporto. Ya no lo soporto. Muy bien. Si les gustó. Espero que les haya gustado. Si les gustó denle like. Y si no les gustó, igualmente denle like. Díganme en los comentarios si les gustó el juego. Y si... Quisieran que trajera más de, de Mr. President al canal, déjenme ahí en los comentarios. Y no se te olvide de suscribirte con la campanita para que YouTube te avise cuando suba vídeos. Hasta la próxima, adiós.